Oiga, oiga, oiga ¿tú te a una puñalada una gente. ¿Qué que decir? No tengo que decir nada. Te yo te me defendí. ¿Y por qué policía? ¿Qué te hizo? En esa me parte? me agalletearon ah, entre todos y yo me defendí. Yo no me voy a dejar matar con te nadie. Te Eso fue un, ¿cuánto un abuso. ¿Cuántos eran ¿cuánto ellos? Senhora? Ocho eran ellos. Ahí en el parque, ahí los del parque más para adelante. Sí, José Miguel Muñoz ¿Cuántos años tú tienes? 18, 18. 18 años ¿Entonces tú no has sí, tenido sí, problemas con sí, alguien? Sí, ¿Y qué tú le pides a las autoridades? Pero yo me defendí, yo no me iba a dejar matar y Si fueran ellos que estuvieran ahí más ¿Y cuál era el problema entre ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Ellos me amenazaron a mí Yo me defendí solamente Eso fue lo que yo hice Yo no me dejaron matar por nadie ¿Y por qué fue la amenaza? Porque al hijo de Chero lo coitan Un pana que está preso para dejarse de menor y me amenazó el hijo de Chelo me dijo no, que tú no eres de nada que yo agarre usted de barato y cuando voy en la esquina me abozan más huevo y me entran a galleta y yo me defendí ¿De dónde eres, amigo? De la Nuñez ¿Cómo el nombre tuyo? José pues Miguel Muñoz ¿Más años tú tienes? Yo soy